Buenos días y bienvenidos a de manguis Tenemos a V. ¿Qué tal, V? Buenas noches, Anarquía. Buenas noches. Buenas noches. Un placer tenerte. Hoy vamos a hablar con V acerca de qué le parece. Lo que han hecho con, con su cómic, con su vida, con él, con el legado de su padre. Porque claro, Alan es mi papá. Hay que hablar de ello. Estás contento ahora. V, ¿qué, qué, qué, ¿cómo lo ves todo? ¿Cómo lo ves? Yo lo que veo es que ese film... Con... La señora Natalie Portman no solo destruye la esencia real del cómic de Alamour y de Bill Joy, sino que nos hace intentar creer que Evi es descendiente de Leia Organa. Pero esto qué farsa es. ¿Cómo lo ves? ¿En, en, ¿En qué momento a ese director se le ocurrió en el casting poner a esta aprendiz de Leia Organa? Un momento, un momento, un momento, un momento. Un momento. Se lo podían haber ahorrado. Pero antes, antes de, de empezar con tu revendeta, cuéntanos, ¿qué ha pasado con tu gorro? Porque esto no es tu gorro. Lo tienes en la tintorería, ¿no? Bueno, es que tuve varias revoluciones en Latinoamérica. Tuve que el otro venderlo, comprarme este de cowboy. Y mira, aquí me ves con esta nueva boina. Mira, mira qué bien Estás viviendo aquí en Barcelona, ¿no? Vine en un tour para explicar cómo crear armas ¿no? con productos de radio. Todos allí vitoreándome. UV, UV y allí haciendo un gran, un gran show para mis amigos catalanes. ¿no? ¿Y qué te parece cuando vas por la calle que te confundan con un tío de anónimos? ¿Me lo dices? ¿Me lo cuentas? ¿Cómo lo ves? Mira mi cara cómo se me ha quedado. Ríe pero llora. Yo era, era un símbolo, era un, un, un, un literato de la anarquía. Me he transformado en un, en, un, en un che, en un, en un producto, en un, en un teleñeco en un, en un alpargata. En un... En un en una puta barata. En un... En un... Eso sí. Todo mi apoyo no, anónimos por su tasca. Pero de eso, utilizar mi cara... Hay un trecho. Eh. No lo olvidéis. La anarquía no es una puta barata. Hay que tratarla. Hay que, hay que dosificarla. Inventarse una careta. Sí, Exacto. Buscaros un, un copyright. O pagarle royalties. Hay que pagarle a Alan los royalties. Él tiene muchos gastos. Porque una vez que salen... Tiene siempre nuevos productos que tintorear en DC. Es Alan. ¿Quién no conoce a Alan? El dios Vudú. Sin Alan no existiríais. El trabajo de los hermanos Wachowski no te ha hecho el peso, ¿no? Nada. Cero patatero Sin prisa pero sin pausa. Blanda como un teleñeco. Oscura como una alpargata. Infame. Es muy frustrante ver que la revolución no avanza. Que a la gente le gusta mucho ir a comer palomitas viendo tu peli, pero... Eso de hacer volar edificios por los aires como que les da pereza. Tienes que entender que están programados. Se les programa para tener una vida normal, un fondo normal, una pareja normal, un coche anormal, un... ...normal, todo tipo de utensilios digitales normal, porque todo es el control. Y cuando alguien es literato del control es muy difícil ser libre, porque la libertad tiene consecuencias. Por eso hoy en día no hay anarquía en las calles. Normal. Coca-Cola lidera. O no lo notas. ¿Qué hago bien político o no? Bueno. Como una alpargata Por todo lo demás, es una gran recreación de mis proezas. A ti cuando te ves ahí por ahí saltando, echando cuchillos... Exacto, pero no tiene la misma chispa que el cómic. Para que el propio guionista no, no, no quiera saber nada del film, se ve bien claro el tipo de bodrio que hicieron en el nombre de mi papá. Porque claro, Alan es mi papá. Y como mi papá... Hay que tenerle respeto, porque si no le tenéis respeto, vais a tenerlo muy anormal. Cuando aparezca en vuestras azoteas y diga, desde el punto de vista... ¡Alto ron. ¿Estás contenta ahora? Joder, es que... La crisis del de José Mota, ¿eh? <risa> Estoy haciendo payasadas Para luego poder hacer un montaje No No sé por qué aguanto el papel si no hay idea. La anarquía no es una puta barata Anarquía No lo olvidéis